Hola, ¿qué tal? Muy, muy buen día, ¿sí? Pues vamos a continuar con el tema de los datos ambientales y bueno, antes que nada quiero agradecerle mucho a Town este gran esfuerzo que está coordinando de que realicemos este curso para todos ustedes y bueno, me presento, yo soy Daniel Jiménez García soy profesor investigador del Centro de Agroecología y Ambiente del Instituto de Ciencias de la UAP ¿sí? eh, evidentemente radico en México y bueno es muy interesante el tema que vamos a abordar el día de hoy ya que vamos a hablar sobre datos ambientales y qué tipos de datos tenemos presentes además de algunas otras cosas que bueno ya iremos tratando a lo largo de la charla esta es básicamente la agenda que tenemos para el día de hoy si sí, verán que hay una gran variedad de cosas ¿sí? que son importantes para el modelado de nicho ecológico. ¿sí? Y bueno, trataremos de discernir un poco acerca de qué tipos de datos tenemos disponibles para alimentar a nuestros modelos. Y es precisamente con esto con lo que quiero iniciar, con que eh, los modelos de nicho ecológico básicamente están alimentados por tres factores. A lo mejor algunos de los compañeros del curso eh, podrán incluir algunos otros, pero yo diré que básicamente tres. ¿vale? Eh, y para esto quiero emplear este maravilloso libro, ¿sí? que se llama Animalario Universal, del, universi del profesor Revillo. ¿sí? En este Animalario Universal eh, nosotros podemos ir construyendo bestias, ¿Sí? Animalitos, combinándolos, es un, es un libro bastante interesante que se les recomiendo. Y miren, por ejemplo, aquí tenemos, eh, por decir algo, déjenme colocar el, el puntero, ¿sí? Ok, ya está. Aquí tenemos, por ejemplo, lo que normalmente queremos des, describir, no descubrir, sino describir con el modelado de nicho ecológico, queremos hablar sobre la distribución geográfica potencial que puedan tener las especies, ¿no? En este caso estamos hablando del elefante de la India, ¿sale? Vemos que está compuesto por tres elementos, la parte trasera, la parte del medio y la cabeza, ¿no? El modelado de nicho ecológico, desde mi perspectiva, eh, tiene mucho que ver con tener datos de ocurrencias, Sí, adecuados, que realmente representen la distribución potencial de la especie, una muy buena batería de datos ambientales que nos permitan describir ese patrón, ¿sí? y claro está, también la herramienta eh, estadística, el algoritmo que empleemos, si conjuntamos todos estos elementos, tendremos en el caso del elefante, un formidable paquidermo de majestuoso porte de las selvas de la India. ¿De acuerdo? Pero, ¿qué pasa si nosotros no tenemos todos los elementos? Pues generamos esto en el modelado de nicho ecológico. ¿Sale? Si solamente mantenemos, por ejemplo, un buen algoritmo, ¿sí?, pero no tenemos una buena calidad de datos ambientales y mucho menos una buena cantidad de ocurrencias o que estas nos reflejen eh, la distribución potencial de la especie, pues vamos a construir este monstruo, este otro animal eh, que está bastante interesante, es un animal desdentado de poderoso vuelo de las selvas de la India. ¿Sale? Entonces, Entonces, a lo que quiero llegar con esto es que debemos ser muy cuidadosos con qué es lo que estamos alimentando los algoritmos, ¿sí? Y que eh, también debemos ser muy cuidadosos con los siguientes procesos de los cuales eh, el resto de los instructores van a hablar, ¿sale? Bueno, eh, para trabajar con datos ambientales, ¿sí?, pues tenemos que echar mano de un conjunto de herramientas que son denominadas sistemas de información geográfica. ¿Sale? Que bueno, tenemos una amplia variedad de software ¿sí? que eh, nos puede permitir procesar este tipo de datos. Hay eh, software libre como QGIS ¿sí? o como R que está haciendo un maravilloso esfuerzo por convertirse en un sistema de información geográfica potente y lo está consiguiendo o esfuerzos como eh, o, o ya eh, desde la perspectiva comercial pues software altamente especializado como pueden ser Tercet o a lo mejor lo conocen por Ergas sí y Envy que básicamente trabajan estos tres softwares con eh, procesado de imágenes, sí, y bueno, no podemos tampoco dejar de lado el poderoso Archis que eh, está siendo utilizado en muchas, muchas, muchas universidades sí, y en muchas instituciones de educación superior para enseñar sistemas de información geográfica. Los sistemas de información geográfica, sí que eso es lo que también compete entender, es que es una combinación de varios elementos, ¿sale? Elementos y procesos, ¿sale? Ambas cosas ¿sí? nos permiten acercarnos a distintas realidades de índole ambiental, en este caso, ¿sale? Los SIG, sí, por tanto, son una combinación muy interesante... Sí, en la cual lo primero es que existen personas que se hacen preguntas en este caso todos ustedes que se plantean cómo se está distribuyendo una especie o en este caso el nicho de una especie también cuentan pues con el hardware, con el equipo necesario para poderse plantear esta pregunta y cuentan con un software, un software especializado. La interconexión entre estos tres elementos es, sin lugar a dudas, información. ¿Con qué vayan ustedes a alimentar el modelado de nicho ecológico? ¿Sale? De los datos que ya hablamos. Y en este caso también, ¿con qué información vayan a alimentar el sistema de información geográfica? Todo ello está perfectamente organizado, ¿sí? A través del sí. Entonces, los sistemas de información geográfica nos van a permitir organizar información ambiental con la cual vamos a alimentar nuestros modelos de nicho ecológico. Eh, cabe resaltar que como estamos hablando de modelado de nicho ecológico, pues las especies, ¿sí? o la especie que se encuentre bajo nuestra lupa, va a tener un espacio geográfico x es decir, va a tener una zona de distribución, ¿sí? Va a estar delimitada por una, una región biogeográfica, por una provincia más geográfica, por lo que ustedes quieran, ¿sí? Esta región, ¿sí? Pues va a tener pe perfectamente una ubicación, ¿sale? Si nosotros lo colocáramos en un mapa, que yo ya sabrán acerca de esto... Pues esto, tiene una geolocalización. En este caso, eh, como ustedes pueden observar, eh, utilicé coordenadas de tipo UTM. ¿no? Y en esta región, la especie o las especies, pues, están distribuidas. ¿sí? Ya las poblaciones eh, tienen una distribución, pues, no necesariamente conjunta, como es el, eh, el caso de este ejemplo, no están correlacionadas especialmente, y entonces, pues bueno, ocupan un espacio en el espacio, o, perdón, ocupan un lugar en el espacio, y además, dentro del espacio, dentro de una región, ¿ok? Los sistemas de información geográfica, por tanto, pueden ser alimentados por cualquier cantidad de información que cuente con coordenadas geográficas, ya se, es decir, Latitud, longitud, X o Y. Y bueno, eh, el SIG, sí, por tanto tiene una fuerte componente geográfica. Si nosotros analizamos bien, ¿sí? Y pensando en estos datos ambientales que van a alimentar nuestros modelos de nicho, prácticamente cualquier cosa que ocupe un lugar en el espacio podría alimentar un sistema de información geográfica. ¿Sale? el problema en muchas ocasiones es que no todo lo yo referenciamos ¿no? y bueno, eh, algo que también es muy interesante y que eh, necesitan saber es que absolutamente todos los datos que ustedes generen o manipulen deben mantener un conjunto de reglas sale Este conjunto de reglas que se va a denominar tipología. ¿sale? Que, bueno, eh, les, les invito a que eh, busquen un poco acerca de, de, de, de esta palabrita, sí para que entiendan que a veces es necesario no entrecruzar ciertos tipos de información, ¿sale? porque altera la estructura misma del sistema de información geográfica. Bueno, eh, los datos que podemos introducir en el sistema de información geográfica son de tipo gráfico, como este mapa que estamos observando, pero también alfanuméricos. De hecho, en un rato más vamos a, a generar un archivo shapefile, ¿sí? eh, que es uno de los formatos más comunes, eh, a partir de datos alfanuméricos. ¿okay? Bueno, eh, ¿Qué tipo de, informa de información podemos manipular aquí? Bueno, básicamente los sistemas de información geográfica lo que hacen es eh, sintetizar o facilitar la forma en la cual nosotros podemos interpretar una realidad de múltiples variables que están presentes en un territorio. La simplificación, ¿sí?, eh, es uno de los principales objetivos del sistema de información geográfica ¿sale? entonces esta simplificación de la realidad se muestra básicamente en dos formatos en formatos vectoriales y en formatos raster los vectores sí, lo que hacen es tener una delimitación un poco detallada desde mi perspectiva o bastante detallada como vamos a apreciar aquí Observemos, por ejemplo, esta ortofoto digital, ¿sí? esta fotografía aérea georreferenciada, en la cual podemos apreciar distintos elementos paisajísticos, ¿sí? que van desde elementos naturales y tenemos una clara diferenciación de cultivos. Esta, por ejemplo, es una imagen eh, del sureste español, ¿sí? de allá de por, de por los años 2000, 2002, ¿sale? Eh, Apreciamos inclusive algunos elementos como agua, eh, no sé, espacios urbanos, etc. Cuando nosotros hacemos la vectorización de este elemento, ¿sí? Noten ustedes que simplificamos todo. ¿Sale? De esto va a decir. Sí. De eso, ese es uno de los principales objetivos, como ya dije. Y bueno, vemos que los bordes de los vectores, ...que están representándome esa realidad... ...son bastante... Eh, ...precisos, diría yo... ...guardan una geometría... ...muy detallada... ...¿ok? Ahora bien... ...si es que utilizamos... ...sí... ...oh, perdón... Eh, ...perdón... Eh, ...eso, el formato vectorial... ¿Sí? Básicamente vamos a utilizar eh, archivos de índole ShapeFile o oh, archivos Shape como se conocen. Este es un formato que ha sido ampliamente distribuido ¿sí? en, eh, en el mundo. Prácticamente todos ya eh, tienen archivos o información en tipo shapefile ¿sí? y que nos permite ¿sí? eh, tener ordenada la información pero muy pocas veces nos acercamos a ver de qué está compuesto ese archivo shape file. bueno, resulta que no es un archivo común o no es un archivo como el Word o como el Excel el archivo shape está compuesto por ...otro conjunto de archivos... ...en este caso cuatro... ...¿sale? Eh, ...donde cada uno de ellos... ...guarda información... ...ahora les voy a explicar... ...qué información tiene cada uno... ...en primer término... ...tenemos... ...un archivo... ...que se llama dbf... ...¿de acuerdo? ...ese archivo dbf... ...contiene las bases de datos... ...del mapa que estemos observando. ¿Ok? Después tenemos un archivo que se llama PRJ... ...que de hecho actualmente es común, pero antes no existía. En el archivo PRJ nos va a decir... ...una cosa que es primordial en el sistema de información geográfica... ...y de hecho es primordial para nosotros que estamos trabajando con modelos de ecológico... ...que es la proyección en la cual se encuentran los datos... ¿Ok? Posteriormente, y perdón que me brinque, tenemos el archivo SHX, que es precisamente el archivo que guarda la tipología del formato, o perdón, del archivo SHAPE. ¿Qué significa eso de tipología? Bueno, significa que guarda, en el caso de que estuviéramos hablando con polígonos, ¿sí?, Guarda la relación de vecindad que tiene cada uno de los polígonos, guarda también los vértices que tiene cada uno de esos polígonos, sí, y por tanto la georreferencia. Y el archivo SHP o Shape es quien conjunta todos estos elementos, ¿ok? Entonces, cuando nosotros observamos, en este caso yo coloqueo una captura de pantalla de ARGIS ¿sí? eh, si nosotros observamos un mapa como en este caso de hidrología ¿sí? lo primero que, te, que tenemos que observar es en qué proyección se encuentra o sea en este archivo PRJ que el, lo, normalmente casi todos los sistemas de información geográfica en, el, en la parte inferior nos coloca eh, los datos que necesitamos ¿de acuerdo? Es decir, nos puede decir al menos las unidades en las cuales está proyectada ese mapa. El archivo de BF, ¿sí? Es esta base de datos, donde cada uno, cada una de estas líneas que representa la hidrología de México, ¿sí? Tiene otra línea dentro de la base de datos, otra fila en este caso, ¿sale? Entonces... Si es que queremos compartir los archivos, aquí les va un... Ah, perdón, antes de eso. Eh, en cuanto al archivo PRJ, ¿sí? Noten ustedes que aquí hice un pequeño truco que creo que nos puede ayudar eh, a saber de forma muy rápida qué proyección tenemos. Bueno, miren, aquí por ejemplo, eh, tengo el archivo PRJ y simple y sencillamente lo único que hice fue... Abrir un bloc de notas y arrastré ese archivo hacia adentro del bloc de notas. Y ya ahí tengo absolutamente todos los datos de proyección que yo necesito de ese archivo. En este caso, de este archivo Shapefile, que me dice el datum y la proyección. De acuerdo, todos los parámetros que están vinculados con la proyección. Y bueno, ahora sí. Cuando ustedes vayan a compartir un archivo shapefile, eh, les recomiendo lo siguiente. Primero, construyan un folder con el nombre del archivo. ¿sale? Por ejemplo, si son ríos, pues pónganle ríos. Traten de no utilizar caracteres especiales. Eso también es algo básico en los sistemas de información geográfica. ¿sale? Eh, entonces, sin acento. Ya que colocaron la palabra... Ríos, ¿sí? Eh, copien todos los archivos ahí. copienlo desde dentro del SIG. Eso es muy importante para que no pierdan, ¿sí? Algunos de los múltiples archivos que tiene el, el formato Shapefile. Ya que tienen eso, ¿sí? Por favor, compáctenlo. ¿Sí? Es decir, manden esa carpetita compactada, ya que. Eh, esto les va a facilitar la vida. A veces los antivirus no reconocen alguno de estos tipos de archivos y creen que es spam. Entonces van a tener problemas por, por compartir el, el, el, um, el archivo, ¿no? Eh, digo, esto es un pequeño tip que espero que les ayude. Eh, el formato raster, que es el otro elemento ¿sí? que tenemos para simplificar la realidad. Vean ustedes que es nuestra misma fotografía aérea. Sí. Y ahora, ¿qué es lo que va a hacer? Bueno, lo que va a hacer es simplificar esto, es una clasificación, lo que teníamos en, la, en el formato vectorial, pero ahora empleando píxeles. ¿Qué son píxeles? Pues son esos cuadritos pequeñitos que tenemos en cualquier imagen, ¿sale? que además, como estamos trabajando con información geográfica, tienen una resolución espacial determinada en metros en grados, en lo que ustedes quieran, ¿no? Y noten ustedes, ¿sí? Cómo es que, por ejemplo, en este caso que esto representaba las, las áreas urbanas, ¿sí? Ahora ya no son tan continuas ni los límites son tan eh, bien delimitados, ¿ok? Esa es una de las principales desventajas del formato raster. Sin embargo, para nuestro trabajo... La información raster es la más valiosa que vamos a tener. ¿Sale? En el moderado de nicho ecológico, prácticamente todo tiene que ver con imágenes eh, en este formato. ¿De acuerdo? Ya que, aunque aquí estábamos, aquí estamos eh, presentando, por ejemplo, usos de suelo, porque me pareció el este caso más extremo, donde yo quería que vieran estas esta sutil diferencia, eh, lo cierto es. Que cuando hablamos de datos de índole continuo, el formato raster es maravilloso. Cosa que no podemos presentar tan bien, o de hecho no lo podemos hacer en un formato vectorial. ¿Okay? Bueno, los archivos raster que son más empleados en el modelado de nicho ecológico son los archivos ASCII y TIFF. ¿Sale? Dos formatos, llamemos de índole universal, que algunos podemos estar de acuerdo o no con cómo es su estructura o cómo facilitan las cosas al momento de ser el modelado. Pero bueno, tengo que mostrarles cómo están estos archivos. Porque además fue una petición que me hicieron algunos dedos, eh, de los miembros del grupo de instructores. Bueno, por ejemplo, aquí tenemos un archivo ASCII. Es He de decirles que cualquiera de estos archivos cuentan con un elemento de cabecera. En este caso, eh, eh, dado que es más simple de abrirlo, ¿sí? eh, les, les estoy destripando el archivo ASCII de una cosa eh, que es de la ufología, por ejemplo, ¿no? eh, que está, además es un raster. Bueno, ¿por qué? Porque así puedo mostrarles de forma más eh, simple cómo está conformado este archivo. Bueno, primero, el archivo es que puede ser abierto muy fácilmente. Claro, si es que esto no tiene un gigabyte este, de, de, de, de espacio ocupando en, en su computadora. Sí, sino sí, que cuando hablamos de archivos que son relativamente pesados, pero no tan pesados, es fácil de abrir. Y es simplemente igual que como hicimos con el dato de proyección, tomamos el archivo y lo arrastramos hacia el blog de notas. ¿De acuerdo? Y aquí podemos observar ¿sí? cómo está constituido el archivo ASCII. ¿no? En el caso del TIFF también tiene estas mismas características, solo que no, es, no se puede abrir dentro de un blog de notas, es decir, no es tan accesible. Eh, ¿qué tenemos aquí? tenemos en primer término número de columnas y número de filas los archivos raster funcionan así con filas y columnas sale que ya sabemos como en el Excel filas, de aquí para allá y columnas, ¿no? de arriba hacia abajo entonces eh, tenemos estos datos número de filas y número de columnas también nos está diciendo la resolución que tiene el archivo, ¿sale? Y por último, nos dice el dato de la esquina superior izquierda y de la esquina inferior derecha, ¿sale? Entonces, el programa construye automáticamente las otras dos esquinas, ¿sale? esto es importante sí, y es uno de los principales problemas ya lo, ya lo que queremos más adelante cuando no tenemos por ejemplo la misma resolución espacial que puede variar un, a uno le parecería tonto ¿no? pero con el hecho de que exista aquí en lugar de un 8 un 7, esto ya va a tener problemas en nuestro modelo de nicho ecológico ¿no? o que en lugar de este 5 que está aquí haya un 4, también ya nos va a generar problemas, entonces hablamos de que son datos continuos, ¿de acuerdo? ¿Qué significa datos continuos? Bueno, que por ejemplo, vamos a tener 525 columnas, es decir, 525 elementos aquí, ¿sí?, donde hay datos. Y también vamos a tener 250 elementos aquí, donde también va a haber datos, ¿sale? Cuando no hay data, si sí, cuando no tenemos data... El valor por default que se emplea es menos 9.999. ¿Qué es lo que estamos observando aquí? Miren, por ejemplo, la primer fila y la primer columna, es decir, si esto fuera la imagen, este archivo de texto, estuviera representado por imagen, y ese fuera el primer píxel, donde está el puntero ahora, este píxel tendría el valor de menos 9.999. El siguiente píxel, que es donde está ahora el puntero, tendría también el valor de menos 9.999. Pero sin embargo, si me voy a tres filas abajo, ¿sí? Tres filas, uno, dos, tres, perdón, cuatro filas y dos columnas, ¿sí? Este valor donde está el puntero ahora tendría, eh, perdón, tendría el valor, perdón, de 31.31. 31, ¿Ok? 3131. Es así como funciona el archivo raster y es muy interesante que los analicemos, ¿no? Y es por eso que es muy importante para el modelo de ecológico. Eh, bueno, lo primero que tenemos que saber es que los datos, los datos climáticos son la, la primera fuente de información que va a alimentar nuestro modelo de ecológico. ¿Sale? Y bueno, este tipo de datos climáticos también han sido de verdad muy, muy, muy, muy desarrollados, y explorados, sobre todo en los últimos años, pensando a nivel global, ¿okay? Ahora bien, datos de índole específico, es decir, datos que hablen sobre escalas geográficas muy regionales o muy locales, eso ya es más complicado de encontrar. ¿Sí? Y nosotros, ¿sí? eh, en nuestra primera aproximación hacia el modelo nicho ecológico, seguramente vamos a emplear los famosos datos de Wortley. Estos datos que son distribuidos por prácticamente todo el planeta, ya casi cualquier persona que trabaje con sistemas de información geográfica ha tenido acceso a este tipo de datos. ¿Sí? Y bueno, no está nada mal, ¿sale? Pero es. Eh, hay, hay, una, hay un conjunto de bemoles respecto a esta información que también ya trataremos más adelante. Ok, WorkLim, ¿sí? Por ejemplo, es una poderosa fuente de datos que está conformada. Básicamente por 19 variables de índole bioclimáticas, ¿sale? Estas variables de índole bioclimáticas están descritas aquí en esta, en esta tablita, ¿sí? Y bueno, el acceso es gratuito, ¿sí? Y tenemos distintas re resoluciones espaciales. Ya también les, les explicaré un poco qué significa eso, ¿no? Eh, un principio básico en el modelado de nicho ecológico, y eso lo quiero dejar claro hasta ahorita desde ahorita, aunque más adelante también lo comentaré es que a veces eh, o bueno, uno de, uno de los errores más comunes que cometemos al momento de modelar, ¿sí? es que empleamos muchísimas variables ¿sale? empleamos estas 19 variables bioclimáticas ¿sí? más todas aquellas que se nos vayan ocurriendo en el camino y no necesariamente esa multidimensionalidad ¿sí? provoca que nuestro modelo sea mejor. ¿Ok? Quédese de momento con esto? insisto, ya, ya platicaremos más acerca de, de lo otro. ¿no? Eh, esta es una de las fuentes principales. Entonces, Working. Otro elemento realmente muy interesante y en el cual. Muchos de los instructores que estamos en este curso eh, nos hemos dedicado a explorar en, en estos últimos años es trabajar con sensores remotos, ¿sale? Los sensores remotos no son otra cosa que información que han eh, captado desde satélites sí, y que, bueno, nos proporcionan datos de índole también global, ¿sí? Pero aquí tenemos... Varios problemas, varios asegúnes, como se dice aquí en mi pueblo, ¿sí? El primero es que no tenemos una cobertura temporal amplia. ¿Qué significa eso de cobertura temporal amplia? Bueno, que como mucho, por ejemplo, con el sensor Landsat, tenemos datos de mediados o finales de los años 70, ¿sí?, hasta la actualidad. Es decir, si queremos eh, ir un poco más hacia atrás, pues no tenemos datos, ¿no? ¡Claro está! Es un buen periodo de tiempo. El problema es que no es con todos los sensores, ¿sale? Es solo en este caso, con, con lanzas, ¿no? El segundo problema, ¿sí? Es esto que estamos viendo en la diapositiva que es realmente la cobertura espacial que tenemos disponible dentro de ese sensor. En este caso estamos, por ejemplo, hablando de la cobertura espacial de GeoEI, que es un sensor que trabaja con una resolución espacial sumamente fina. Vean ustedes cómo hay muchísimos huecos, ¿sí? Tanto en México como, bueno, prácticamente en toda Norteamérica, ¿no? Vean los huecos que existen, ¿no? Y esto es algo muy común en los sensores remotos, saben Por distintas razones, muchísimas. Desde que se descalibró algo, desde que la misión dejó de funcionar, desde que hubo un presidente naranjo que decidió ya no aportarle eh, dinero a esto. O sea, todo lo que se puedan imaginar... ¿Sí? Eh, es causante de, de, de, de esta discontinuidad ¿sale? otro problema grave es que claro, como tenemos eh, elementos distintos ¿sí? o más bien, no tenemos una continuidad espacial parejita ¿sí? Eh, lo que tenemos que hacer es amosaicar ¿qué es esto de amosaicar? bueno, pues tenemos que esfumar las distintas imágenes ¿sí?, para tener toda nuestra región de estudio, sobre todo si es que pensamos que trabajemos, por ejemplo, en el caso de, de nosotros con todo México o con eh, la Florida o con toda Cuba o que trabajáramos con toda Guatemala, no sé, es decir, espacios geográficos amplios, ¿sí?, pues tenemos que unir las distintas escenas, ¿sale? que es así como se llaman las imágenes que tenemos dentro de los sensores remotos. Eh, este detalle de la mosaica también ya lo voy a retomar en otro momento. Algunas de las plataformas, desde mi perspectiva, que están mejor dotadas para el acceso a sensores remotos, ¿sí? y que son datos que pueden alimentar el modelado nicho ecológico, son, por ejemplo, la plataforma Globis. Globis tiene un conjunto de elementos bastante interesantes ¿sí? que ustedes pueden ir explorando poco a poco ¿sí? y que, bueno, prácticamente toda la información que se encuentra disponible dentro de ese portal es gratuita entonces, échenle un ojito ¿sí? y charlamos sobre eso ¿no? eh, bueno el... Eh, eh, es importante hacer notar ¿sí? que dentro, también dentro de los datos climáticos ¿sí? existen importantísimos esfuerzos, ¿sí? como es el caso, por ejemplo, para México, que algunos de, de, de mis apreciados colegas, como Ángela Cuervo, eh, Miguel Ángel Gómez Albores, han, han realizado ¿sí? para hacer esta corrección, ...de los datos climáticos para una región específica, en este caso para México, ¿no? Hay otro conjunto de datos, ¿sí? Como puede ser earth Imp, que también tiene disponibilidad, ¿sí? Por ejemplo, de eh, cobertura de nubes. ¿no? Es impresionante cómo se ha diversificado en el paso de los últimos 20 años... La información ambiental a la cual podemos accesar. Es increíble, chicos. ¿Sale? Y bueno, tenemos otra, otras plataformas como el SIGA, ¿sí? Donde pueden ustedes acceder a un montón de datos de índole climático. ¿Sale? Eh, esto es algo que, que, que coloqué aquí, ¿sí? Para que no lo olvidemos. ¿Sale? Para datos climáticos ¿sí? normalmente tenemos resoluciones espaciales grandes, es decir nivel continental o nivel planeta ¿sí? y también periodos de tiempo largo es decir, se toman en cuenta datos ya sea desde inicios del siglo pasado hasta el día de hoy ¿sí? o a mediados del siglo pasado hasta el día de hoy ¿okay? y en el caso de los Sensores remotos, si tenemos resolución espacial fina, pero periodos de tiempo corto, ¿ok? Tenemos otro, otros datos, ¿sí?, que también podemos emplear, ¿sale? Uno de ellos, o oh, bueno, que aquí yo denominé datos ambientales, o son otro tipo de datos ambientales, ¿sí?, es, por ejemplo... Eh, el, el balance hídrico del suelo ¿sí? o los modelos digitales de elevación que son sumamente comunes y muy, muy, muy empleados en, eh, en el modelado de nicho ecológico. Las variables ambientales que nosotros coloquemos dentro del algoritmo van a tener, van a tener que ser las variables que estén realmente fuertemente vinculadas con la biología de nuestras especies. Eso es sumamente importante pensarlo, y entenderlo y analizarlo, ¿ok? Y bueno, también he de decirle que dentro de estos datos ambientales, ¿sí?, eh, pues hay un montón de variables, ¿sale?, como por ejemplo la ofología, hay... hay eh, eh, hay datos sobre fuego, sobre regímenes de fuego, sobre coberturas y usos de suelo y o vegetación, sobre huella humana, no sé, cualquier cantidad de datos que se puedan ustedes imaginar están disponibles. Ángela, quien nos ha hecho favor de construir una base de datos bastante interesante, eh, ya, ya, ya habrá tocado est estos puntos. Y bueno, también es cierto que a veces... Para las escalas en las cuales estemos trabajando, a veces es necesario generar nuestras propias variables ambientales, ¿sale? Y estas variables ambientales normalmente son construidas a partir de datos gubernamentales, ¿sale? ¿Por qué? Porque pues son los gobiernos los que tienen todo el dinero... ¿Sí? O todos los recursos, porque a veces no necesariamente es el dinero, sino los recursos que permitan poner a la disposición de la ciudadanía eh, pues los datos de forma geográfica. ¿no? Pensemos, por ejemplo, en eh, que estamos trabajando con una especie que es susceptible a la fragmentación. Bueno. Si esta especie es susceptible a la fragmentación, a lo mejor en el modelado nicho ecológico, como estamos trabajando en escala local, ¿sí? necesitemos pues, trabajar con la distancia hacia los caminos, ¿sale? porque esto puede afectar la presencia del bicho. O también que trabajemos con las distancias y espacios agrícolas o hacia caminos de índole secundario que pueden afectar menos a la distribución de la especie. Es decir, lo que yo les quiero eh, comentar, ¿sí?, es que existe una gran cantidad de datos ambientales disponibles, ¿sí?, ahorita realmente solamente hice una eh, embarrada de todo lo que podemos, a todo lo que podemos acceder, pero también no olvidemos esta última parte, ¿no?, que a veces existe información que nosotros mismos podemos generar y a lo mejor ¿sí? puede ayudarnos a entender mejor el cómo se están distribuyendo los nichos en los territorios. Eh, algo que me interesaría mostrarles ¿sí? y que va a ser un poco una sesión práctica, por llamarlo de alguna forma, es algunos procesos de sistema de información geográfica básicos con variables de índole ambiental. ¿Sale? Lo primero que vamos a hacer es construir un archivo shapefile a partir de cero. ¿Sale? En este caso voy a construir un archivo shape desde, ¿sí? los, eh, desde los datos de que son datos sobre las ocurrencias de las especies, ¿no? Lo segundo que vamos a hacer va a ser una extracción de datos ambientales hacia estos puntos, justamente. Vamos a poder eh, definir una proyección, ¿sí? Vamos a hacer una clasificación de un modelo digital de elevaciones que nos permita eh, visualizar cómo se encuentran nuestros puntos, ¿sí? Y también vamos a hacer... Eh, un recorte de una imagen empleando una máscara ¿ok? todo esto lo vamos a hacer ahora dentro del SIG eh, ARGIS ¿sí? eh, pero quiero decirles que dentro de la página de Biodiversity Informatics Training ustedes pueden encontrar esto y muchísimos más de los procesos que tienen que ver no solamente con variables ambientales, sino en general con el modelado de nicho ecológico y con cómo manipular la información, ¿sí? eh, pero dentro de QGIS. Entonces, tenemos estas dos plataformas que de momento vamos a emplear ¿sí? y que creo que son bastante útiles. ¿okay? Entonces, si me permiten, voy a salir de esta presentación. Ok. Perfecto, y vamos a trabajar ¿sí? con un archivo Shapefile. Ok, lo primero que tienen que conocer ¿sí? es la fuente de la información. En este caso, por ejemplo, yo lo que hice fue descargar eh, la base de datos. De todos los pinos presentes en la parte central de México. ¿Ok? Esta información eh, ya la limpié, que ya les comentarán cómo, cómo se hace, y generé un archivo con formato CSV. ¿Ok? Entonces, lo que nosotros vamos a hacer eh, para poder generar un archivo de puntos ¿sí? es que vamos a irnos aquí a file vamos a agregar datos agregar datos xy ¿sí? y vamos a abrir ese archivo csv ¿sale? que eso se encuentra ups, perdón aquí pinos csv ok vean ustedes que automáticamente el SIG detecta que corresponde a qué elemento, a la latitud y a la longitud y simplemente le digo ok vean ustedes que el eh, sistema de información geográfica ahora me coloca esa nube de puntos para ubicarnos geográficamente más o menos donde estamos voy a activar en este caso eh, la variable bio1 de World Clean, ¿sale? y vean ustedes ok estos son los puntos yo no he hecho ninguna limpieza todavía espacial Okay, que eso ya se verá en otros momentos pero vean ustedes cómo básicamente estamos hablando del eje no volcánico transversal, okay. esta nube de puntos chavos yo la voy a convertir en un shapefile ¿cómo? simplemente dándole clic con el ratón de lado derecho acá, diciéndole data export data ¿sí? y aquí por ejemplo yo le pongo el, el nombre del archivo pinus pinus ¿sale? y le digo salvar y le digo ok entonces automáticamente el sistema de información geográfica me dice que si quiero agregar la capa y ya lo generó, ¿ok? y ya puedo ya esto es un archivo shapefile esto de acá y este otro es una tabla que eh, está representada aquí dentro del SIG, pero que ya no me sirve de momento porque ya tengo el archivo shapefile y entonces ya puedo remover esa tabla. ¿Ok? Como pueden ustedes observar, es muy simple el cómo podemos eh, pues generar estas, eh, estos archivos de puntos, ¿no? eso es una primera cosa que quería mostrarles ok otra cosa que quería mostrarles es eh, cómo podríamos nosotros definir la proyección ¿sale? para ello hay que emplear eh, una cosa que se llama Define Projection. ¿Sale? Que se encuentra dentro de Data Management Tools y en Projection and Transformation. Y entonces vamos a decirle Define Projection. ¿Sale? Aquí. ¿Cómo sé que esto no tiene proyección? Este archivo que se llama PINOS. Pues, muy simple. ¿sí? Porque lo acabo de importar de un TXT. Perdón, de un CSV, de un archivo en formato CSV. ¿Sí? Que no tiene en ningún momento el datum o la proyección de, de, de, de, de la información. Entonces, yo lo que hago... Es colocar Pinus. fíjense que automáticamente me está diciendo que desconoce la proyección, ¿sí? Y aquí es donde yo voy a decirle qué proyección tiene, o qué proyección quiero que tenga estos datos. Nosotros vamos a tenerlo en datos geográficos, ¿sí? Mundo, ¿sí? Y la proyección que tienen estos datos es WGS84, que es la que prácticamente todos empleamos con estos datos globales. ¿Okay? Le decimos que coloque esa proyección y que se la aplique. Ahora está trabajando, ¿sí? Y es por eso que el sistema de información geográfica nos coloca ese candadito. Cuando termina sale este anuncio, ¿no? Y ahora si vemos las propiedades de este archivo, sí, nos damos cuenta de que ya está la proyección, ¿ok? Bueno, ese es un primer elemento que quería mostrarles. Lo siguiente que quería Enseñarles, ¿sí? Es cómo podríamos hacer primero una extracción, ¿sí? De los datos de un raster, ¿sí? Hacia una, por ejemplo, una máscara, ¿no? En este caso es justamente el eje neovolcánico transversal. ¿sale? Si ustedes observan aquí, tenemos eh, un modelo digital de elevaciones de todo México, parte de Centroamérica y el sur de Estados Unidos. ¿sale? Pero a mí solamente me interesa esta región, que es el eje neovolcánico transversal. Bueno, dentro de los sistemas de información geográfica, en este caso dentro de Argis, Podemos hacer dicha extracción. ¿Cómo? Bueno, vamos a emplear un, dentro de Spatial Analysis Tools, Extraction y Extract by Mask. ¿Sale? Aquí simplemente colocamos el raster, colocamos la máscara, ¿Sí? Oh, perdón. Porque esto está dentro de mi Dropbox. Ok. Ajá. Um, vamos a meterlo aquí. Y vamos a ponerle... DEM ENT. ¿Okay? Y lo ejecutamos. El programa entonces, ahorita lo que está haciendo, como ya les dije, es recortar. ¿sale? Recortar simplemente esta, este espacio geográfico. ¿okay? Voy a desactivar... Ups, Esto, hay, por ahí hay, hay algún detalle con el datum seguramente, por eso me aparece esto en amarillo, ¿sí? Y ven ustedes que ya tengo mi información solamente del eje neovolcánico transversal, ¿ok? Voy a cambiar eh, la, la, la visualización que tenemos aquí, ¿sale? Voy a emplear esta clásica, ¿sí? que nos muestra justamente cómo es que eh, tenemos ¿sí? nuestra, eh, nuestra actitud en el energético no volcánico transversal en México ¿no? eh, adicionalmente a esto chicos yo quisiera que empleáramos el sistema de información geográfica por ejemplo para modificar la simbología ¿sí? y tal vez establecer rangos que nos interesen ¿saben? porque eso nos puede clarificar un poco cómo construir nuestras zonas de calibración que ya les platicarán más adelante o cómo está nuestro ambiente si ustedes se dan cuenta ¿sí? eh, los datos van desde 90 metros hasta 5.469. Si yo quiero darme una idea de cómo está la distribución de altitudes dentro del eje eh, volcánico transversal, pues tal vez tenga que hacer una clasificación de ello, ¿sí? Y aquí, cuando nosotros le damos doble clic sobre la capa, nos vamos a ir a la clasificación. Y podemos definir, ¿sí?, cuáles son los rangos, ¿sí?, de clasificación, ¿sale? Por ejemplo, lo primero que puedo hacer es decirle que no sean 5 los rangos, sino que sean 10, ¿de acuerdo? Y cuando le doy aquí Classify, pues miren, aquí me está diciendo cada cuánto son entonces yo puedo decir de aquí que sacar a 1000 bueno que dice a 1000 después que sea a 1500 aquí que sea a 2000 2500 oh perdón 2.500 que aquí sea 3.000 ah, es que lo va ordenando, perdón 3.000 3.500 4.000 ups, creo que 1500, 2000, 2500, 3000 4500 5000 y 5500 ok entonces ahí ya tenemos estos estos rangos, ¿no? Adicionalmente, si es que me interesa un rango en específico ¿sí? pues yo puedo modificar esto, ¿no? por ejemplo puedo irlo construyendo con estos azules ¿sí? y ese rango que a mí me interesa más es el de 2000, 2500 ¿sí? pues ese lo lo coloreo, si con ese caso con rojo, y los otros los puedo ir eh, colocando con otros, otros colores, ¿no? De forma tal de que yo elija, por ejemplo, si es que también me interesa el de 3.500 y 4.000, pues con los colores adecuados, ¿no? Okay. vean ustedes que esto me permite tener un poco más de claridad cómo se encuentran distribuidas las altitudes ¿no? donde esto, en rojo tenemos las altitudes que a mí me interesan ¿no? ¿vale? en rojo y en naranja y el resto podrían eh, ser eh, pues desechadas ¿no? O, o, o que no son de mi interés bueno eh... Otra cosa muy importante que podemos hacer es la extracción de variables de índole ambiental ¿sí? hacia los puntos. Vean ustedes, aquí tenemos los puntos de los pinos. ¿sí? Y aquí, por ejemplo, tenemos eh, una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete variables ambientales. ¿Sale? Entonces, por ejemplo, aquí está BIO1, BIO2, BIO3, BIO6, BIO11, BIO10 y BIO7. ¿Okay? Nosotros podemos, por cada uno de los puntos, extraer cuál es el valor que tiene eh, en, en estas distintas dimensiones ambientales. Para esto vamos a poder eh, emplear también una, eh, una herramienta que está dentro de el eh, Spatial Analysis Tools que es Extraction, sí y Dice, Extract Multi-Values to Point. Extraer múltiples valores a una nube de puntos. ¿Ok? Perdón por, un poco por la lentitud del equipo, pero a veces le cuesta. <ríe> ¿Ok? ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Pues simple y sencillamente colocar los puntos y... Introducir, ¿sí? Las variables de las cuales queremos obtener los puntos. Vean que automáticamente, ¿sí? El sistema de información geográfica nos dice cómo queremos que se llame el campo dentro de esta nube de puntos, ¿sale? Porque lo va a construir ahí, le va a agregar a la base de datos cada, uno de estas, cada una de estas columnas, ¿sale? Y entonces nosotros, simple y sencillamente, vamos a decirle, ok. Ops. Ah, es que, claro, perdonen ustedes. Resulta, ¿sí? Que solamente me pudo sacar de una. Bueno, ni siquiera de una. Eh, porque esto no está proyectado ¿se acuerdan que hace un momento eh, generé una nueva capa y la proyecté? bueno, esta es la que tuve que haber agregado ¿vale? y me la voy a jalar desde este ¿ok? Ahí lo tenemos, ¿sí? Y ahora sí, vamos a hacer la extracción empleando esto y empleando estos, ¿de acuerdo? Y ¡pum! Ahora sí, ¡ups! ¿Qué pasó aquí? ser que hay algo por ahí que no les gusta en mis datos sí. pero bueno, lo que yo quería mostrarles, y perdón porque haya fallado aquí, es que eh, ¿cuál, ¿cuál es el método? ¿no? yo si quieren en la sesión de preguntas les resuelvo el por qué no no ver, no, no, no me dio el resultado que, que estábamos esperando ¿no? para que yo les mostrara sí, que justamente en esta capa de datos, tendrían que aparecer las distintas BIOS, ¿no? Perdonen, pero, y lo que tenemos ahorita ya es un poco eh, reducido, pues tendremos que parar aquí. Bueno, no sin antes volver a reiterarles, ¿sí? Que cualquier duda también, eh, no solamente escriban, eh, escribanos, más bien, escribanos siempre sus dudas a través de del correo electrónico que ya les proporcionó Town y del resto de los instructores, sino que también si tienen alguna otra situación, pueden escribirme al correo personal. Y pues muchas gracias por su atención y espero que les haya sido útil esto.